Ya estamos, este, son las once y siete casi y cometí algunas eh, torpezas aquí técnicas, por, por eso le estamos volviendo a iniciar nuevamente. El día de hoy este, tendremos una sesión con un invitado especial, este, es eh, Rodrigo Martínez Nieto, este, quien ya llegó, Acabo apenas de admitir también a Carlos Arce y vamos a empezar el día de hoy con un, eh, pues un tema muy importante para todos los guanajuatenses que vivimos en la cañada porque bien o mal somos parte del sistema de, de movilidad de la ciudad, eh, usuarios al, al menos. Entonces hoy vamos a hablar sobre las tarifas de transporte y la movilidad y para eso nos hizo favor de aceptar la, nuestra invitación, Rodrigo Enrique Martínez Nieto, este, a, a quien le vamos a, a ceder la palabra. Ustedes ya lo conocen, él es síndico del ayuntamiento, es rector de la Universidad de Santa Fe, es una persona muy interesada en los problemas del municipio, eh, parte de su vida la ha dedicado a eso y este, le damos la bienvenida, buenos días este, Rodrigo, eh, sí. bienvenido. Muchísimas gracias, don Guillermo, el licenciado Carlos, Arce, un placer, gracias por la invitación y encantados de poder platicar este tema que, que real, eh, la verdad ha sido para mí un descubrimiento, que es apasionante conocer el temas de movilidad y al mismo tiempo... Desde, un, desde una visión crítica, reconocer también, pues, eh, el gran atraso que tenemos en este tema en Guanajuato Capital. Uh -huh. Claro. Sí, Carlos. Abre tu micrófono, Carlos, porque está cerrado. Sí, a ver, el, el, el asunto, buenas, buenos días a todos. nuestros uh -huh. Eh, constantes, eh, nuestro, nuestro muy constante auditorio de todos los sábados. Eh, pues sí, es un gran placer y un gusto de tener aquí al síndico del ayuntamiento, Rodrigo Martínez Nieto. Eh, ha estado trabajando junto con otros regidores y o, los regidores en general han estado muy involucrados en el asunto de los problemas de movilidad de la ciudad. Eh, y por el otro lado, el asunto del transporte son parte de la misma movilidad, es el asunto del transporte y dentro del asunto del transporte, eh, lo que se ha venido ahorita de inmediatamente para resolver, que es eh, la tarifa del, del transporte, sobre todo ante la inflación que ha habido, eh, los rezagos que, que, que tiene nuestro sistema de transporte, si es que se puede llamar sistema. Y entonces fue eh, muy oportuno que aceptara la invitación del observatorio Rodrigo, porque sabemos que él ha estado trabajando y se ha metido al asunto también de movilidad, de transporte, eh, junto con sus compañeros y que pues, nos explique aquí su posición, los, la visión que hay en el ayuntamiento, en dónde están parados, y cómo viene también el asunto, por supuesto, de eh, la tarifa del transporte público. Pero pues si quieres, primero háblanos de lo general, que es el asunto de movilidad, luego pasamos a transporte y finalmente a la cuestión de tarifas, si te parece bien, Rodrigo. Sí, gracias. Este, bueno, como comentas bien, Carlos, efectivamente pues el ayuntamiento está conformado por 15 personas y cada uno, desde sus bagajes, desde su propia aproximación, trata de aportar algo. En mi caso concreto, pues yo tengo una formación muy técnica en ese sentido, soy financiero, economista eh, y entonces yo me he centrado más en la parte de investigación documental, desde conocer las mejores prácticas en todo el mundo, bueno, en algunas ciudades que, que conozco, hasta en la región, ¿no? Concretamente, pues hicimos una visita al sistema de transporte de León, eh, me metí muy a fondo a estudiarlo, estoy siguiendo muy de cerca todo el tema de la, de la negociación que está habiendo allá en la, en, la, en la tarifa, pero al mismo tiempo haciendo una adaptación para Guanajuato, porque no se trata de adoptar lo que otros están haciendo sino de adaptarlo a nuestra realidad y reconociendo nuestro diagnóstico inicial y desde ahí pues partir a, a poder poner datos sobre la mesa y mi, y, mi tesis en general es que no podemos reducir todo este tema del transporte público por no hablar de la movilidad en general, sino solamente del transporte público, únicamente a debatir el tema de la tarifa justa. Entonces, bueno, yo hablo de todo un esquema y esa es mi propuesta finalmente de, un, de modernización del transporte público, porque en economía y Carlos, creo que no me vas a dejar mentir. Hay una frase, una máxima muy, muy básica que dice que en, no se trata de preguntar cuánto, sino para qué. Entonces, en realidad no creo que la pregunta no es cuánto deberíamos de cobrar por el transporte público, sino para qué. Y desde ahí si nos vamos a los antecedentes, pues los últimos ajustes de las tarifas han estado condicionados o correlacionados o indexados, no sé, a varias parámetros que no necesariamente tienen impacto con la movilidad, ¿no? Lo que en el 2018 que se llevó a cabo el ajuste, el último ajuste, pues se eh, negociaron cosas como uniformes, apoyos en mochilas, escolares, cosas que, que por, por eso dicen los concesionarios que no tenían como por qué cumplir, que no era una obligación realmente de, del servicio que ellos estaban prestando, que, se, que lo firmaron porque pues era la única manera de acceder a eso. Y entonces, bueno, eh, pues ahí hay una serie de cosas que yo ya no me quiero ni meter a, a buscar esos antecedentes porque creo que no vienen a las, al calcaso. Y más bien partir de lo que estamos haciendo, de nuestra realidad ahora, para ver cómo podemos mejorar en un futuro próximo. Entonces, ¿Qué? no, pues muy bien. A ver, me, me llama la atención el dato. O sea, no se sube la tarifa desde 2018, Rodrigo. Si quieren, eh, tengo una presentación okay. para podernos ir acompañándola y guiándola. Y, y conforme vamos trabajándola, si quieren, ustedes me van interrumpiendo ah, y vamos explorando cada... Muy bien, haz tu presentación y, y, y si quieres, al final ya empezamos a, a, a platicar este, pues, los, las dudas que hay al respecto, los comentarios. Muy bien, ustedes me dicen si la ven. Sí, está, ya está bien. Ahí está sí. ya. Perfecto, pues como yo lo decía en un principio, ¿no? mm -hmm. ni siquiera hablo de ajuste a la tarifa, que fue lo que... Se, se debatió hace un año que no fue aprobado. Hablo yo de un proyecto de modernización del transporte público. Y parto de una filosofía muy básica. Eh, empieza donde estás, usa lo que tienes, haz lo que puedas. Decir, hay mil cosas que pudiéramos hacer, hay mil cosas que se dejaron de hacer, pero si nos ponemos a buscar culpables, a, bus a buscar quién falló, a, a explorar quién no ha cumplido qué, no vamos a avanzar. Y creo que ese es el, el gran problema que tenemos, que está trabada esta negociación desde hace varios años y lo que tenemos que hacer es, con lo que hay, buscar alternativas para poder avanzar. Entonces, bueno, esa es mi, mi filosofía con la que parto. no eh, Básicamente, una introducción muy rápida. Se trata de optimizar el sistema de transporte público. El transporte público en Guanajuato debería de ser transformado por completo pero en estas condiciones en las que estamos y con lo que se ha dejado de hacer lo único que podemos realmente aspirar es a optimizarlo, a mejorar lo que se tiene, la complejidad de la ciudad, ustedes lo conocen, el trazo urbano es muy complicado, las vialidades y el crecimiento urbano hacia la parte de la zona sur y, y la incorporación de las comunidades rurales ha hecho que la movilidad se tenga que extender en lugar de compactar entonces, entre el trazo y la expansión del territorio ha venido a ser este sistema más complejo. Entonces, definitivamente no es un problema exclusivo de nuestra ciudad, es un tema que todas las ciudades del mundo actualmente se están cuestionando, reinvirtiendo y reinventando. Están invirtiéndose millones de dólares en varias ciudades del mundo para tratar de mejorar el tema de movilidad. Se ha convertido ya en un derecho humano de tercera generación desde este punto del derecho a la ciudad, el derecho a la movilidad, como, part, como primordial para acceder a otro tipo de derechos como el derecho al trabajo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, en fin, la conectividad es un tema de todos los días en este siglo XXI. Un breve marco referencial, solamente como, como para saber dónde estamos parados, eh, está contemplado en la agenda del 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, ellos le llaman Transporte Sostenible para el Desarrollo, y la meta es proporcionar acceso a sistemas de transporte y estas son las características que los transportes públicos de todo el mundo deberían de estarse cuestionando. ¿Cómo hacerlos más seguros? ¿Cómo hacerlos más asequibles, accesibles y sostenibles para todos? La Carta Mundial de Derecho a la Ciudad, en su artículo tercero, habla de que las ciudades, como parte de sus políticas públicas, deben garantizar el derecho de la movilidad y la circulación a la ciudad. Y lo mismo, repitiéndose, sistemas de transporte públicos accesibles a todas las personas según un plan de desplazamiento urbano e interurbano y con medios de transporte adecuados a las diferentes necesidades sociales. O sea, básicamente se repite lo que dice la Agenda 2030, pero con otras palabras. Y aquí en México también ya hace un año se aprobó la Ley General de Movilidad y Seguridad y en su artículo 15 habla de la necesidad de maximizar los desplazamientos ágiles y asequibles optimizando recursos ambientales y económicos, ya no solamente la parte económica, no solamente la parte de, de conectividad, sino también el impacto al medio ambiente y utilizar la tecnología que se tenga disponible para mejorar los sistemas de transporte. Entonces, desde este marco referencial, la pregunta con la que arranca todo este ejercicio es ¿a cuánto debe incrementar la tarifa de transporte público en la ciudad? actualmente está en 7 pesos desde el 2018 no se, me, no se da un ajuste a la tarifa y creo que para todo el público está claro que es una distorsión del mercado y perdón que hable en términos economistas economistas mantener los precios por decreto y no a través de las fluctuaciones de libre de oferta y demanda entonces mantener un precio regulado de manera artificial provoca distorsiones y cuando se quiere ajustar el impacto es mayor lo que pasaba por ejemplo con el tipo de cambio cuando era un tipo de cambio controlado por eso venían después devaluaciones de, de doble de doble dígito o hasta de triple dígito en algunos años y ahora que es un sistema de libre flotación pues vemos que todos los días se está ajustando el tipo de cambio no por poner un ejemplo que podía ser similar entonces para mí la pregunta no es cuánto debe incrementar la tarifa del transporte público, sino realmente la pregunta pertinente debería de ser, ¿cómo podemos aprovechar esta coyuntura, y así lo digo, aprovecharla como un área de oportunidad, y en vez de verla como un problema, buscar soluciones para mejorar la calidad del servicio? Y creo que ese es el cambio del paradigma que tenemos que buscar. Pagar más para quedar en las mismas condiciones, a nadie va a dejar satisfecho. Si vamos a pagar más, yo lo decía en introducción, pero ¿para qué? ¿Cómo va a mejorar? Y entonces yo propongo una, una matriz, así lo, así lo definí, una matriz que abarque no solamente la dimensión económica, sino también una parte muy importante que no podemos desconocer, ni más, menos nosotros como científicos, la dimensión social. La expectativa, la preferencia y la percepción de la ciudadanía, que son los usuarios del transporte público y que son los que todos los días padecen las condiciones en las que está actualmente el, el transporte público. Y por otro lado, la dimensión medioambiental también, desde esta visión de sostenibilidad, de no solamente se trata de resolver el tema presente, sino también mejorar un poco para el futuro. Cómo va a ser el Guanajuato que estamos dejando a las siguientes generaciones. Entonces, ¿Cómo podemos impactar en las tres dimensiones y en una visión a largo plazo? Y para poder tomar decisiones hoy, tenemos que tener claro cuál es la visión a largo plazo. Para que en un horizonte, yo lo pongo aquí abajo, de 10 años aproximadamente, que sería a largo plazo, ¿qué tendríamos que hacer este año? Que es mi horizonte de corto plazo. ¿Qué sí tendríamos que hacer en el 2023? Mi propuesta sería el proyecto de modernización del transporte público que ahorita lo explico. A mediano plazo, que propongo que antes de que se acabe esta administración, el próximo año, tendríamos que tener instrumentos de planeación más concretos. El PIMUS, el Plan Integral de Movilidad Urbana Sostenible, el famoso Plan de Movilidad, y lograr algo que es indispensable para pensar en el largo plazo. De la mejora del transporte público, que es un sistema integrado de transporte público, que así funciona ya en todas las ciudades del estado. Esto es, en vez de que cada persona sea dueño de ciertas rutas y ciertas concesiones, todos trabajen con, en una empresa consolidada y el municipio solamente negocie con una empresa y no con 20 o 25 dueños de diferentes rutas y diferentes concesiones y algunos con permisos especiales y demás, lo que hace muy compleja la negociación y en términos financieros están teniendo un costo de oportunidad altísimo, porque no es lo mismo ellos eh, definir sus proyectos financieros en lo individual que construirlos en colectivo y con eso acceder a mejores márgenes de utilidad y rendimientos, que eso debería de ser lo que el objetivo de los empresarios. ¿no? Como Uno como empresario no busca ganar más, sino busca maximizar sus rendimientos. Y en ese sentido es mejorando sus márgenes de utilidad. Y hay dos formas de hacerlo. Incrementando la tarifa, pero también mejorando los costos. Costos de mantenimiento, costos de refacciones. Y entonces compras consolidadas, lo que le llamamos nosotros economías de escala, volúmenes, permitiría acceder a mejores márgenes de negociación y por tanto mejores márgenes de utilidad, mejores rendimientos para los empresarios. Y de esa manera la tarifa no tendría todo el impacto de buscar este beneficio para ellos, que es lo que están buscando, finalmente su retorno sobre la inversión. Y el largo plazo, 10 años, porque lo que marca el PIMUS, el, ahí sí vamos a tener que marcar, definir rutas, definir cambios de infraestructura, por ejemplo, centrales de transferencia, que son básicas para poder en un centro histórico poderse mover de una manera más acercada a la jerarquía de pirámide de movilidad urbana o sea acceso peatonabilidad ciclovías eh, transporte de colectivo en fin eh, necesitaríamos tener central de transferencia y una sola tarifa que permitiría ese sistema integrado de transporte en vez de que si tú vas a un lugar tengas que pagar tres o cuatro campeones para llegar con una sola tarifa poder pagar tu recorrido en fin eso estamos en el largo y el mediano plazo y me voy a concentrar en el corto plazo. ¿Qué podríamos hacer en este año? Ustedes me dicen si voy muy rápido o nos detenemos en algo. ¿eh? Bien, desde esta matriz voy a explorar entonces la dimensión social, que me parece que es muy relevante para todas los, las personas que usan el transporte público en Guanajuato. Esta investigación la hice desde dos, desde, me, me, desde dos aproximaciones, como investigador social desde una parte cuantitativa y desde una parte cualitativa cuantitativamente eh, hay un estudio que tomé como referencia del 2020 eh, está la fuente ya abajo descrita de eh, eh, académicos del ITESO y de la Universidad de Guanajuato que eh, encontraron en un muestreo que realizaron este, este tipo de estadísticas por ejemplo 67% de la población de Guanajuato usa el servicio de transporte público para moverse este es un porcentaje Altísimo. Quiere decir que casi 7 de cada 10 personas en Guanajuato se mueven en camión. 21% utilizan el vehículo privado. 5% Uber o algún servicio similar. Y el resto usa tra taxi, transporte escolar, etcétera, que es, está ahí en, en un promedio del 4%. 7 de cada 10 personas. Entonces es un servicio no solamente básico, sino que impacta a una mayoría muy importante de la ciudad. De estos 70% de la población que usa la, el transporte público, la calificación que le dieron en el 2020 es de que el servicio es regular a malo, también en un 70%, y que el principal problema son los operadores y muy pegadito el estado que guardan, el estado físico de las unidades todo eso lo cotejé con, el, con un estudio que tienen los propios empresarios que nos lo han estado exponiendo en varias sesiones que hemos tenido, en mesas de trabajo, y ellos identificaron seis necesidades que la población les ha hecho llegar. La primera y la segunda están muy relacionadas. Lo que más le interesa a las personas es la certeza del servicio y la rapidez y tiempo de traslado. ¿Esto qué es? Que la gente pueda planear a qué hora tiene que salir de su casa para llegar a algún lado. Si, voy a, si tengo que trasladarme del sur al centro para trabajar o de una, de una ranchería o de una comunidad para poder llegar al trabajo, saber que mi camión va a pasar a tiempo y, cuánto, y planear cuánto tiempo antes lo tengo que tomar para llegar a trabajar de manera puntual. Eh, Esa es la principal queja de, las, de los usuarios que no tienen certeza de si pasa el camión a las 10, a las 10:15, a las 10:20, si vienen dos juntos, si de repente no pasó, si el, el chofer, que es el siguiente, las siguientes dos variables, si el chofer decide no detenerse porque no ve no lo ve interesante o se detiene de más y entonces eso descontrola pues el resto de su jornada. La 3 y la 4 tienen que ver entonces con los operadores. La tres dice educación y atención del operador. Es la tercera queja más recurrente. Y la, cuarto, la cuarta, destreza y habilidad del operador. La quinta, hasta el quinto lugar, la queja es la tarifa. Es decir, para la gente, el tema del precio no es su principal queja. Sino estas otras dos cosas. El servicio que se reciben por parte de los operadores y que no pueden planear sus trayectorias. Y el sexto sería el estado físico y la limpieza de las unidades. Si cotejamos las dos, el estudio de los investigadores con los datos que tienen los transportistas, nos damos cuenta que básicamente coinciden en dos variables, los operadores y el estado de los camiones. Y que la calificación de servicio es bastante mala. Eh, más cualitativamente, en la Comisión de Seguridad Pública, Tránsito y Movilidad, en la que pertenezco, entre marzo y abril del año pasado, se lanzó una convocatoria así abierta para que por medio de un buzón de internet, de, de email, llegaran propuestas, llegaron 11 propuestas de mejora del transporte público, y de ahí estudié todas y obtuve algunos insights interesantes. Y también una compañera regidora pues, ha optado por Generar conversatorios con la gente, con los transportistas y creó una serie de mesas de conversatorios. En algunas pude estar presentes, no en todas. Y de ahí también, pues, algunos comentarios, algunos eh, peticiones, las, las tomé y fui construyendo entonces este, este proyecto. Entonces, cuantitativamente y cualitativamente para análisis de dimensión social. Ahora vamos a los datos más económicos. Eh, hay una cosa que llamamos inflación, que no es otra cosa más que el costo del nivel de vida, y que aumenta año con año. Y lo que en un principio, ¿no? Mantener los precios de manera artificial generan distorsiones en los, en los mercados, y en este caso, los empresarios, como agentes privados, lo que buscan es minimizar el impacto de esto. ¿Y cómo lo hacen? Si no lo pueden hacer a través de la tarifa, pues es empeorando la calidad del servicio. Esa es la realidad. Eh, unidades en mal estado, operadores con bajos salarios y poca capacitación, unidades que se retiran del mercado para disminuir gastos de operación, reparaciones, mantenimientos con piezas usadas. Lo que hacen es lo que yo les llamo unidades Frankenstein. Tienen una unidad de un año y tienen otra unidad de otro año. La unidad del otro año ya no funciona, entonces le empiezan a quitar piezas y en vez de comprar piezas nuevas empiezan a armar motores, empiezan a amar las llantas de uno, las llantas de otro, la puerta de uno, y entonces vemos por toda la ciudad que tenemos camiones que se les sale una llanta, que se le cae una ventana, que se le cae, que dejó de funcionar algo, porque la unidad está parchada por todos lados. ¿Para qué? Para tratar de disminuir sus gastos, porque por medio de la tarifa no lo están pudiendo recuperar, y esa es la queja de los transportistas eh, de todos los días, ¿no? Ellos dicen que el costo de la, la calidad del servicio ha disminuido porque ellos no tienen acceso a mayores fuentes de ingresos y pues utilizan este tipo de estrategias y, y, y quien recibe el impacto finalmente pues es el usuario no que ve disminuido gravemente la calidad del servicio eh, entonces eh, se han inclusive invitado a otras empresas a participar del mercado se hizo a principio de la administración anterior me parece y esas empresas que eran de León, algunas, decidieron retirarse porque en ese tema del retorno sobre la inversión, no lo vieron viable. Hicieron ellos con más infraestructura y con más datos reales, hicieron sus corridas y vieron que no era rentable. Y se retiraron, dejando solamente a los empresarios locales. Datos concretos. De acuerdo al último padrón del 2021 el estudio técnico tarifario que se nos presentó, hay 210 unidades que oficialmente integran el sistema de transporte público de Guanajuato. Durante COVID, dejaron de circular de estas 210 unidades 150 rutas y se descansó al 45% del personal. Aunque por ley no se podía hacer, se tuvo esta concesión con ellos porque disminuyó el público que no podía salir y entonces se les permitió retirar rutas, retirar horarios y retirar personal que no era necesario. ¿Qué, ¿Qué pasó? Que a partir de 2022 que empezamos, se empezó el desconfinamiento, muchas de estas rutas ya no se han recuperado. Mucha de esta gente que se descansó no se ha vuelto a integrar al servicio. Y entonces... Eh, no tenemos el mismo servicio que teníamos en términos de, de unidades y de, de, de operadores antes de la pandemia. Así que estábamos en mejores condiciones todavía en el 2019 que lo que tenemos ahorita en pleno 2023. Otro dato que para mí es el más preocupante de todos. Durante 2022, 81 unidades de estas 210 cumplieron su vida útil y deben ser retiradas este mismo año. Hay, un, hay una ley estatal y hay un reglamento municipal de tránsito y movilidad. Y hay un apartado que tiene que ver con el transporte público. La ley dice que una unidad solamente puede tener 10 años desde que, se, desde que está en nueva, tiene una vida útil de 10 años y pueden solicitar una sola extensión hasta por 5 años. Es decir, una unidad desde que se compra y se pone a circular hasta que se sale, saca de la circulación puede tener hasta 15 años de vida útil. Estos 15 años, 81 unidades ya los cumplen en el 2023. Y de acuerdo a lo que marca la ley, deberían de ser retiradas. El tema es cómo se van a sustituir. Y ese es un problema serio. No solamente están en malas condiciones, sino que se tienen que quitar. ¿Qué va a ocurrir si no hacemos algo al respecto? ¿Que van a, ¿Las van a sustituir algunas, no todas? con unidades no nuevas, sino con unidades que tengan 8 años, 9 años, 10 años y que puedan todavía tener un par de años de vida útil en lugar de adquirir unidades nuevas porque es más económico. Eso es lo que va a ocurrir y entonces tendremos un problema que hasta puede llegar a caer en un colapso de la movilidad de la ciudad desde el punto de vista del transporte público. Y lo comentamos hace un rato en el 2018 fue el último ajuste de la tarifa. Es decir, ya han pasado casi cinco años y una pandemia desde que se dio el último ajuste de la tarifa. Pero anterior a ese pasaron ocho años. En el 2010 fue el, el, el antecedente del ajuste de la tarifa previo al 2018. Es decir, cada entre cinco y ocho años se está ajustando la tarifa, mientras que todo lo demás se ajusta de manera anual. Entonces, por eso tenemos las condiciones que tenemos actualmente, eso solamente explica cómo hemos llegado ya a este nivel que yo le llamaría ya de crisis del transporte público local. Bien, ahora un diagnóstico medioambiental. Eh, desafortunadamente, no sé si exista, yo no lo he encontrado, lo he, lo he buscado por muchos lados, pero no he encontrado un estudio que permita dar datos de la calidad del aire en Guanajuato capital y cuánto contribuye el transporte público a esa emisión de contaminantes. Sí, Carlos. Oye, Rodrigo, no, lo que te quería decir, a ver, esta parte es la de la concesión y y, y el transporte. Este, por qué no, no platicamos un poquito de esto. Luego, qué sigue, la dimensión medioambiental o sea, y, no, y no sé qué más. Tenga. Nada más y ya la propuesta como tal. Bueno, no sé qué tan larga sea la dimensión ambiental. No rápido. es rápido. importante. Sí. No sé pues cuántas marinas sean. Nada más sería mencionar que tienen okay. que, por reglamento, hacer una <risa> revista mecánica dos veces al año. Tres veces al año, perdón. Una verificación técnica y mecánica para ver que no estén contaminando y que los camiones estén en, buenos, estén en buen estado físico suficiente para circular. Es una, es una revista mecánica visual con una lista de check-in donde los revisan y sí, sí, sí, sí, sí, sí. Eh, no tenemos datos para verificar, no tenemos eh, datos de cómo, qué tanto aportan a la calidad del aire en la ciudad. Y lo que sí tenemos es datos a nivel nacional. Dicen que hasta el 80% de la contaminación del aire se debe a temas de transporte, tanto privado como público. Y de los estándares internacionales hablan de que el transporte público debe ser limpio y eficiente. Entonces, sí. Eso ya desde este punto de vista, ¿no? Y la, la emisión de gases contaminantes y las partículas y demás. Eh, hasta aquí el diagnóstico. Me, la siguiente parte es lo que yo propongo para poder modernizar el transporte público. Entonces. Síguele. Esta... ¿Perdón? No, pues síguele para tener ya todo el... Todo el paquete completo. Bien. Dado este diagnóstico, donde lo, lo, las principales necesidades de las personas no es el precio, sino la calidad del servicio. Y la número uno, por todos los estudios que se hicieron, cuantitativos y cualitativos es los tiempos y la certeza. Necesitamos incorporar tecnología para solucionarlo. Entonces, la primera propuesta es geolocalización, que no es ninguna descubrir el hilo negro ni mucho menos tiene 20 años en el mercado o más ese tipo de tecnologías y es que cada vehículo tenga un sistema de geolocalización, un GPS y que cualquier persona con acceso a datos desde una app móvil pueda seguir las rutas del camión dónde va en tiempo real e inclusive con estos datos poder arrojar información para control de, de tráfico y rutas dinámicas para los traslados, tanto de los locales para, como para los visitantes. La misma, la misma app tiene el, el algoritmo que te permite en el tiempo real darte opciones y decirte tómate esta porque esto te va a reducir los tiempos. no este, A un turista, por ejemplo, que llega y no sabe qué ruta toma, entonces tiene que preguntar. Si tuviera la app, la descarga y le puede decir, si quieres llegar del punto A al punto B, la recomendación es que te tomes aquí y llegues aquí y en 15 minutos... Vas a llegar y en 10 minutos pasa el camión. Para el turista, ¿no? Y somos una ciudad turística. Y para los locales, pues permitiría tener la planeación. Eh, sí, hay, un, hay una situación que hay que mencionar, las particularidades de Guanajuato. Guanajuato tiene una mala conectividad, especialmente pues toda la zona de subterránea y túneles. Y eso nos implicaría un reto diferente. Pero cuando menos podemos empezar por las rutas que no pasan por los túneles o con las rutas que tienen... Un des, que pueden tener un desfase y hacer un, un cálculo de cuánto más o menos es el desfase y desarrollaría un dato a lo mejor no tan real pero aproximado esta tecnología ya existe inclusive el CIMAT nos lo ha, nos lo ha presentado a muchas personas y durante varios años ya ellos ya tienen desarrollada la app ya la han piloteado en otras ciudades funciona tienen un presupuesto me lo, me, ya me lo, me lo explicaron, me lo expusieron, me pusieron la app, la hemos visto dos o tres compañeros regidores, ya está la tecnología. Lo único que le hace falta es financiamiento. Y lo que yo propongo es un esquema donde el gobierno municipal, y eso es para mí la gran innovación en términos de materia de, de, de política pública, no solamente sea un regulador del mercado, sino también sea un corresponsable. Y entonces también nosotros invirtamos recursos al transporte público en este caso en la tecnología yo lo he hablado con, el trans, con los concesionarios con algunos empresarios del transporte público y ellos estarían dispuestos también a invertir porque a ellos les conviene también los datos que se arrojan les ayudaría a tener mucho mejor información para hacer sus costeos y demás y administrar sus sus rutas entonces en una con, conversión peso a peso más o menos estaríamos hablando de entre 3 y 4 millones de pesos lo que costaría poner esta tecnología en las 210 unidades. La tecnología ya está y los 4 millones de pesos divididos entre los concesionarios y el, y el municipio es viable y es factible. no. Simplemente en la pista de hielo se gastaron 3 millones de pesos en un mes. 2 millones de pesos que pudiéramos invertir de un presupuesto de más de 700 millones para mejorar el sistema de transporte público, creo que es totalmente justificado. Entonces, esta sería la primera propuesta donde haríamos en coinversión con los transportistas. Una segunda propuesta que tiene que ver con los aspectos de seguridad y de atención en el servicio de los operadores, que era la segunda queja de las personas. Incorporar cámaras de seguridad en las unidades, tanto al interior de la unidad como hacia el exterior para temas de tráfico, accidentes y cosas por el estilo, términos de responsabilidad. Eh, la videovigilancia a bordo permite desincentivar conductas como pueden ser a temas de bullying o de agresión sexual o de cosas por el estilo, que el chofer va con la música muy fuerte, que el chofer va con la muchacha sentada en las piernas o va platicando con el otro o va viendo el celular o cosas por el estilo, pues todo eso quedaría un registro. Ese registro, aparte, tenemos la tecnología en infraestructura para poder ligarlo al C4. Y en caso de que hubiera la necesidad de intervenir, hasta con un botón de pánico o con una llamada, inmediatamente tener acceso al video y saber qué está pasando. O en caso de que hubiera alguna investigación que se tuviera que realizar, poder acceder a la base de datos de ese y buscar el video y buscar el momento exacto en donde ocurrió algún incidente. Este esta tecnología, que básicamente son como cinco cámaras dentro del camión, cuesta aproximadamente 16 mil pesos por unidad. Y la propuesta es que también sea una coinversión del municipio con los transportistas. Les conviene a todos, por términos de certeza y de seguridad. Eh, aquí, tal vez, no podría ser, no puede, por la cantidad de recursos que se requiere, a lo mejor en este primer año no podrían ser el 100% de las unidades mi propuesta sería que empezáramos por definir las rutas más críticas, las que más tráfico obtienen y aquellas donde ha habido más reportes de incidencia, empezar por esas. Y a lo mejor en un, en un esquema de mediano plazo, en dos o tres años, ya tener todas las unidades con este tipo de tecnología básica de videovigilancia. Y el tercer punto que también es el más relevante desde esta negociación es el ajuste tarifario. Mi propuesta es que el ajuste tarifario no estuviera condicionado o correlacionado o indexado a variables externas, como lo que platicábamos en un momento, ¿no? Estar eh, atendiendo otro tipo de demandas sociales cuando lo que realmente se requiere es mejorar el servicio. Para mí, la manera de impactar la calidad del servicio y también el medio ambiente es a través de la renovación de unidades, es la única manera. Y entonces la propuesta sería que la tarifa se ajustara de manera progresiva y ligada a una meta de renovación de unidades. Unidades nuevas con tecnología anticontaminante, que son todas las unidades que están saliendo ya en el mercado. Inclusive las nuevas unidades de transporte público ya son eléctricas. Aquí a lo mejor no tenemos esa capacidad todavía, pero sí hay unidades con sistemas de combustión anticontaminante. Entonces, eh, utilizar unidades nuevas, una meta de unidades nuevas y por cada cumplimiento de metas de incorporación de unidades nuevas, hacer ajustes a la tarifa. Yo propongo que sea de manera progresiva un peso cada vez. Entonces, en este momento, ajustarlo un peso, condicionado a que los transportistas incluyan 10 unidades nuevas en menos de un año. Cumplieron con 10 unidades nuevas, se ajusta un nuevo peso. Meten otras 10 unidades nuevas, se ajusta otro peso. Y así progresivamente, para que no tengamos unidades seminuevas, sino que también empiece a haber unidades nuevas, que es lo que realmente va a impactar en una percepción de la calidad mucho mejor y en contaminar menos. Eh. Lo mínimo que yo estaría dispuesto a aceptar, y lo he platicado con ellas, es el 10% de las unidades que tenemos en circulación. Es decir, que entre todos los concesionarios, mínimo en este año y el que sigue, incluyeran 20 unidades nuevas. Y con eso estaríamos hablando de tres pesos adicionales a la tarifa. Pasar de 7 a 10 en dos años, cada, cada peso ligado a renovación de 10 unidades, el paquete de 10 unidades. Y lo que no está en discusión es que el 100% de las unidades restantes deben cumplir con la vida útil que, que obliga la ley estatal y el reglamento municipal y por supuesto aprobar pues, con ello todas las verificaciones mecánicas y técnicas que, que están por ley, o sea, eso, no está, eso no está en la mesa de, de negociación. Entonces, decía yo, no solamente el cuánto, sino el para qué. Y aquí me lleva a la conclusión. Requerimos un transporte público ágil y accesible, pero también que contribuya a una buena calidad del aire. Que Creo que eso no se estaba discutiendo. Se trata de un, un enfoque de múltiples dimensiones y sistémico y políticas públicas innovadoras. No solamente decía, reducirlo a decir es un peso o dos pesos, o cinco pesos o cuatro pesos como se pedía en León, sino para qué vamos a estar todo eso y cómo lo vamos a hacer. La propuesta que yo realizo lo hice basado en ciencia, conciencia, paciencia, persistencia y coexistencia. Y es algo inédito, porque estoy proponiendo un modelo basado en un paradigma de ganar-ganar, donde ya no estamos buscando culpables. O sea, siempre los malos son los empresarios, o la gente que no quiere pagar más, o, o, o los políticos que no están dispuestos a, a pagar el, el precio político. Y dejar ese paradigma atrás y plantearnos como corresponsables, lo que le llamamos nosotros stakeholders, públicos interesados, que estamos, somos corresponsables y co-creadores de soluciones. Todos tendríamos que colaborar, todos tendríamos que invertir, los, el público, los empresarios y el gobierno municipal, y todos tendríamos que estar dispuestos a negociar en esta búsqueda de soluciones. Decía yo, no se trata de buscar culpables ni repartir reclamos, sino emprender con empatía, con inteligencia, con estrategia, con diagnóstico y con la posibilidad de escalarlo para el bienestar de los habitantes de la ciudad. Y eso es básicamente mi proyecto. Pues muy interesante, Rodrigo. Este, sobre todo, bueno, pues ya es una presentación ya completa del problema de transporte. Claro que antes está toda la cuestión de movilidad y entiendo, van caminando en eso porque creo que ya van a meterle dinero al asunto de movilidad, ¿no? Es correcto. En la parte del mediano plazo, hablaba del PIMUS, del plan de movilidad. En el presupuesto de egresos yo presenté una reserva para que se incluyera el plan de movilidad con un presupuesto de arranque. O sea, sabemos que no nos va a alcanzar Me, se autorizó un millón de pesos ahorita sabemos que eso no es suficiente pero lo importante era dejar ya un dinero etiquetado en este presupuesto de egresos para arrancarlo, por eso yo lo pongo en un mediano plazo, yo estoy pensando que el plan de movilidad debería de desarrollarse este año y el que sigue y que la administración municipal una vez que termine, dejamos el plan de movilidad urbana en esta visión a 10 años es decir, Guanajuato dentro de 10 años tendría que alinearse a este plan de movilidad sí. y las siguientes administraciones ya basarse en, lo que, en el documento que dejamos. En el ínter de lo que se lleva a cabo el plan, como decía yo, la, el, la crisis del transporte público puede hacer que este colapse y entonces mientras eso sucede, mi propuesta son es en estas tres opciones, bueno, estas tres variables o propuestas que tengo en el, en el proyecto. El GPS... El, la, el ajuste condicionado a la renovación de, de la flotilla y las videocámaras. Oye, Rodrigo, dime, este, ¿cuánta, ¿cuánto personal este, tiene el municipio este, trabajando en, en esta cuestión de los servicios de transporte en el sentido de, de, hacer, de hacer un monitoreo y de estar... De estar checando cómo va la concesión? Muy poco. O sea, realmente, o sea, digamos, no tenemos un instituto de movilidad como tal. Entonces, hay una dirección de tránsito y movilidad y la, el 90% de la plantilla de dirección son agentes. Entonces, el personal administrativo, pues un personal de, administrativo de, de oficina, ¿no? o secretarias, secretarias, y, y cosas por el estilo realmente no haya alguien que esté haciendo investigación y alguien que esté haciendo planeación para mejorar este tema entonces solamente se dedican a a través de los agentes a estar vigilando eh, y, y, la, y, la, y, la, y la, la que tengan cuenta con las verificaciones que pasen la revista mecánica pero hasta ahí no tenemos esta capacidad de, de capital humano en el municipio, por eso el presupuesto para tener que maquilarlo por fuera, porque desafortunadamente pues no, no existen los recursos para tenerlo, para poderlo construir desde dentro. Ok. Sí, eh, Rodrigo, ¿tú, ¿tú qué opinas eh, respecto a este asunto de que eh, históricamente en las últimas eh, revisiones de las tarifas, lo más importante es cuánto va a subir? Es decir, me llama la atención lo que te estoy preguntando, porque nos dices que que es un negocio donde siete de cada diez personas de Guanajuato utilizan el servicio público. O sea, para los que invierten en este negocio, pues se ve como que sí es un buen negocio. ¿Por qué eso no, no deja de ser la prioridad? De, de ¿Cuánto es la tarifa? Si tenemos cantidad, ¿no? A ver, si me meto ahí a fondo... De sí. entrada, yo lo dije varias veces, ¿no? Para mí se me hace una visión muy reduccionista. O sea, sí. si nos sentamos y por eso no ha habido acuerdos, porque si cada quien llega con lo que cree que debería de costar, claro. yo creo que dos pesos, yo creo que tres pesos. El, los transportistas dicen que cuatro pesos más y estamos negociando en base a lo que cada quien cree que debería de costar, es muy difícil construir un acuerdo. Uh -huh. Dos, ¿en qué nos estamos basando? en los datos que los mismos transportistas dicen que tienen. O sea, no, como no tenemos la capacidad en el municipio de generar nuestra propia información, nos basamos en la que ellos nos tienen, mostrando. Sí. Ellos lo han expuesto tres o cuatro veces en este año, y ellos en la exposición que hacen, pues de entrada, yo lo digo con todo respeto, son empresarios, le llaman ellos hombres camión, no sí. son especialistas, en la construcción de indicadores como precios de mercado, no es un estudio econométrico, ellos agarran y toman estadísticos de todos lados, en Inegi, de acuerdo, me metí a la página de Inegi y en Inegi bajé que la inflación acumulada, la inflación subyacente, en otros estados y agarran, y agarran, y agarran, y agarran, y agarran datos de todos lados y dicen, por tanto, debe costar cuatro pesos. El estudio técnico tarifario que nos presentaron en su momento la dirección de tránsito y movilidad lo que hace es basado en el anterior que es un promedio de promedios promedian lo que dicen que cuesta todo el, el lo que llamamos el, el, el costo de operación lo le meten lo actualizan con el factor de inflación general y lo dividen entre el número de usuarios Entonces si dicen, tantos millones de pesos entre 200.000 usuarios al mes, por decir una cantidad. Ah, pues promedio debería de costar esto. Entonces es un promedio de promedios. Los dos métodos me parecen muy pobres. Yo no y me va. metí ahí, pero sí lo hablé, por ejemplo, con, con colegas economistas de la Escuela de Economía de la propia UG, los directores y demás. Y dije, nosotros encantados de la vida, tenemos metodologías comprobadas de todas partes del mundo de cómo se debe costear una tarifa. No me estoy metiendo hasta allá. Estoy usando los datos que ellos tienen. Pero lo único que estoy haciendo es condicionarlo a la renovación de las unidades. Wow. Decirles, ok, ustedes piden cuatro pesos. Vamos a acordar ahorita tres pesos, pero de manera progresiva y condicionada a una meta. No les estoy pidiendo nada extraordinario. Les estoy pidiendo cosas que les conviene a ellos. Unidades nuevas para ustedes. O sea, las unidades son de ustedes. Es inversión en su propia empresa. Además, financieramente hablando, esas unidades no las pagan de contado. Todas las sacan a financiamientos, a créditos. Entonces, es una unidad nueva en circulación, en las mejores condiciones, que les va a ahorrar muchísimo en términos de mantenimiento, que aparte van a pagar en un horizonte de 10 años, que les va a permitir acceder al ajuste el día de hoy, en el presente, a valor presente, y que aparte de eso, tiene beneficios fiscales, porque todos esos gastos financieros los van a poder ser deducibles de impuestos, de, de, su, de su ISR. Entonces, financieramente es un esquema que también les conviene a ellos. Sí. Pues les conviene a ellos, les conviene a la población y le conviene al municipio. canal ganar. Sí, lo, ganar. Que, lo que estamos viendo, Rodrigo, es que, a ver, este eso es para la tarifa, el acercamiento que los estudios pero lo que estamos viendo aquí es que este esta cuestión de transporte y movilidad pues es uno de los factores más importantes para un municipio y para una ciudad o sea es vital como tú ya lo dijiste está considerado en la agenda de la ONU hay una ley ya general de movilidad que establece una serie de, de, de condicionamientos para todos este eh, es que está la cuestión y creo que esto es bien importante de que, de que a los guanajuatenses de Guanajuato capital nos quede muy claro, es que este es un, una decisión compleja, de política compleja. O sea, no es de me voy a sentar y bueno, tú dices cuatro, pues vamos quedando en dos y ya mitad para ti, mitad para mí y a, y a, y a lo ranchero este, pues ya lo arreglaste, ¿no? Correcto. Ahora ya, ya estuvo, ahí. pues no arreglaste nada, porque pues es lo que estás diciendo, el chiste es, ¿qué es lo que tenemos? ¿Hacia qué? ¿Qué aspiramos? ¿Qué necesita Guanajuato? Guanajuato es una ciudad especialísima, eh, la verdad es que es enemiga del auto, eh, del, de otros tipos de movilidad, no son, no son este, eh, los indicados para Guanajuato, eso es clarísimo. Eh, uno de, o probablemente el único que es el indicado es el, el, el transporte colectivo eh, y por eso la necesidad de tener un buen transporte co colectivo. Un transporte colectivo de lujo, pues quizás en algunos casos, pero lo importante es que sea un transporte colectivo que, que, que sirva, que sea práctico y que pueda mover de manera este, eficiente y eficaz a, a los guanajuatenses de la capital. Y ahora, peor problema, nuestra ciudad está dividida en dos polos, la zona sur y, y, y, el, y, el, y todo el casco sí. histórico, ¿no? Sí. y ahí, eso, el... a largo sí. plazo, sí. hablamos de una política, de un proyecto de ciudad, ya no de una política, de un proyecto de ciudad a futuro. Y hay modelos, ustedes los conocen bien, como el modelo de 15 minutos de Francia, sí. que, que todo te que quede en una extensión de 5 kilómetros y que tengas que desplazar solamente 15 minutos. Por ejemplo, en términos de desplazamientos, ¿por qué la gente del sur viene del centro histórico? Porque las fuentes de trabajo están en el centro histórico y la zona sur es una zona habitacional. Tendríamos que pensar en un proyecto a 10 años donde las fuentes de empleo estuvieran en la zona sur y que la zona sur solamente se moviera en la zona sur. Y el centro histórico, yo creo que ese es el futuro de todos los centros históricos del mundo no de Guanajuato, del mundo tiene que transformarse en una zona peatonal eso implicaría que los habitantes de ahí y los turistas que llegan a visitar Guanajuato y que, que cada fin de semana saturan el centro en vez de construir más estacionamientos que es lo que se planteaba en el paradigma anterior tenemos que construir centrales de transferencia estacionamientos afuera de la ciudad y que la gente llegue a través de otro, otro medio de transporte que no sea vehículo, al centro y que en el centro se mueva a pie. Claro. Y entonces son, pero ya estamos hablando de un proyecto del diseño de la ciudad que abarca habitabilidad, movilidad, servicios públicos, o sea, un proyecto macro de visión de ciudad, de modelo de ciudad, cómo queremos vivir al futuro. Así eh, y es, que, y, que, y que sea considerada la huella de carbón. Que va a producir ese sistema. Por supuesto. Que, más bien la, la que produce el actual sistema, pues. Claro. Ese es el asunto. este No, no, no. Creo que se abren un montón de, de de temas y de problemas también que hay que resolver. O sea, a ver, gobernar es estar resolviendo problemas, no es andar quedando bien con todo mundo y que todo mundo te, te sonría, porque no es eso. Entonces, eh, gobernar es complejo, es difícil, este y hay que resolver los problemas y esa resolución de problemas, pues trae, trae acarrea tensiones. Eh, evidentemente ahora a, a los políticos, este sobre todo políticos light como los que tenemos, este pues lo que quieren es sonrisas, ¿no? Y que todo el mundo esté muy contento con ellos y les les ponga ponerle buena cara y que sean sus aliados, sobre todo para la hora de votar. Y esto, pues esto no es así. Ese es el problema. Esa, esa no es la realidad. La realidad es una realidad compleja, porque ahora todos los políticos quieren, quieren presentarnos eh, eh, situaciones en las que las cosas se arreglen de manera sencilla, eh, como si fueran unos genios que pueden reducir a, la, a, a un sí o no, dos alternativas, se acabó y aparte todo mundo queda contento. Pues eso no es real. Este, es, son, es, es el trabajo pues de, de, de la mente humana, de, de entender los problemas y, y eso significa los datos. Claro. Hay que preguntar esta operación de 210 este autobuses de diferentes tipos también, aparte de todo, ¿cuánto cuesta? Es, hay que saber cuál, cuánto están ganando los concesionarios. Ellos traían en, en su estudio tarifario, por ejemplo, para hablando de metodologías. Perdón que sea tan técnico, pero. No, está bien. Tú lo, tú lo dijiste bien, Carlos. O sea, mi formación es así, no lo puedo evitar. Me, no, tengo pues un doctorado en van. desarrollo humano, entonces. La formación que debe de tener la gente que está resolviendo problemas, si no, Entonces, yo a crear a la mis, mis abordajes son así de pensamiento complejo y de fenomenología social. Entonces, no hay respuestas simples y no hay una solución que digas, ah, hacemos esto y lo solucionamos. Son muchas soluciones encadenadas y pensando en horizontes de tiempo. Es la única manera no de solucionar todo, pero sí de avanzar. Es correcto. Entonces, por ejemplo, metodológicamente hablando, la propuesta de ellos, que en el estudio técnico tarifario que nos presentó la Dirección de Tránsito y Movilidad, dice que están calculando en este promedio de promedios un margen de utilidad del 25%, que es lo que se maneja a nivel de mercado. Ahorita, en el caso de León, que acaba de dotarse la semana pasada, yo estuve siguiéndolo muy de cerca y tengo, generé muy buenos contactos con los empresarios de allá y demás, ellos estaban proponiendo un margen de utilidad del 16%. ¿Por qué? Porque ellos trabajan como un sistema integrado de transporte. Entonces ellos no necesitan márgenes tan altos en lo individual. Pueden trabajar con márgenes menores porque sus ganancias también están basadas en estos temas que decía de economías de escala. Entonces ellos compran, en vez de comprar cada quien 20 llantas, se juntan entre todos y compran mil llantas. Y entonces no necesitan una tarifa tan elevada porque están teniendo márgenes más amplios desde su propia administración financiera. Aquí como no existe eso y cada uno administra su negocio con los recursos que tiene, sus márgenes están muy presionados. Entonces ellos requieren un margen mayor entre lo que les cuesta y los ingresos que generan. Y ahorita con lo que se dejó de ganar en estos años pues siquiera para medio acercarse a un punto de equilibrio, que por cierto, ninguno de los dos estudios que yo conocí habla de cuál es el punto de equilibrio. Y esa es otra metodología básica, de economía básica, que debía de estar incorporada. Pues esto no me meto en términos econométricos, pero bueno, hay mucho, mucho, mucho que se tendría que estar profundizando si se quisiera hacer un trabajo realmente serio y profesional. Con los datos que se tiene, yo lo que trato de hacer es crear alternativas para destrabar esto. No, y otra cosa que tienes cuando cuando tienes eh, el tema de que te tarda siete años en revisar una tarifa y luego te tardas otros cinco o seis, pues entonces también presionas para que sea un brinco grande, porque ya sabes, ya saben que te van a dejar estacionado ahí cuatro o cinco años porque nadie quiere pagar el precio político de, de, de la subida de tarifas este este asunto de subir las tarifas en el ayuntamiento fue lo que provocó allá en la época de los años finales de los 70 si no mal no recuerdo la creación por ejemplo de los sistemas de agua potable porque lo mismo pasaba cuando lo dirige, lo, lo manejaba directamente vemos se si de acordar en los municipios pues uh -huh. nadie quería subir la, la tarifa porque pues de, si subías la tarifa, pues luego perdían las elecciones. Es una locura. Entonces, este, por eso se mandó a un grupo técnico. Ese es el problema, por ejemplo, de, de, de, de los sistemas mal administrados como el de Guanajuato, donde han politizado esos, esos, esos lugares, este, incluso para operaciones electorales. Eh, ¿Por qué? Porque son instrumentos esencialmente económicos, administrativos para manejar un servicio fuera de la parte política del ayuntamiento y Pero, aquí en, en este asunto lo mismo, por eso debería de haber una comisión tarifaria que te sacara de la, de, de, de la parte política, política la cuestión y pues llevarte a otro luego, si tienes Aparte una relación dentro del ayuntamiento donde tienes un gobierno de camarilla, donde unos cuantos toman las decisiones, donde nunca negocias con la con la con, con la oposición porque fuchi la oposición, yo traigo acá mi onda, y yo no junto a nadie. Pues luego cómo te pones de acuerdo para negociar las tarifas y para que no se no se utilicen las tarifas desde el punto de vista política por la oposición para darse un buen llegue ahí dentro del ayuntamiento todo corresponde a un gobierno profesional que es lo que hay que crear y, en, y aparte un, un gobierno profesional que, que no es nada más porque se nos antoja sino porque enfrente tenemos este tipo de problemas que son complejísimos estamos hablando de la tarifa pero todo esto va este va engarzado a todo el asunto de movilidad que ni siquiera tenemos bien la la, la fotografía del asunto de movilidad, Alcanzamos a ver los problemas que tiene Guanajuato ya de movilidad en general, de cómo desarrollas vivienda, de dónde está, dónde vive la gente, dónde trabaja la gente, las transferencias que hay de personas entre un lugar y otro, este, bajo qué condiciones se hace, este, si vas a promover, qué tanto vas a promover la bicicleta, qué tanto subes la tarifa del camión que puede llegar el momento en que mejor compras una motocicleta y entonces conviertes en parque de motocicletas toda la ciudad y eso te acarrea más problemas y el problema también del uso de la motocicleta, que es peligrosísimo, pues podemos acabar como la India, ¿no? Este, en fin, a la hora que analizamos esto, pues está, está muy, muy complicado, ¿no, Rodrigo? Sí, entonces, no es... No es complicado, es complejo. Y vuelvo a lo mismo. Es complejo y es un fenómeno. Entonces, ¿Qué ocurre? Cuando hay estas distorsiones, la gente busca soluciones alternas, no planificadas. La bicicleta, la motocicleta. Y entonces crean nuevos, nuevos problemas que antes no eran problemas porque de alguna manera se tiene que solucionar. Entonces yo voy a tomar, retomar dos cosas que dijiste que me parecen muy importantes. Uno. ¿Cuál es el objetivo del gobierno? El objetivo del gobierno no es resolverle la vida a las personas, es crear condiciones para que cada quien pueda resolver su propia vida. En el caso concreto de los agentes privados, de las empresas, del mercado en general, el, el, el Estado regula y crea el ambiente para la libre competencia o para una competencia sana, lo que llamamos competitividad. Tú eres un experto en ese tema, Carlos. Sí, sí, claro. Y los mismos empresarios se han acercado conmigo y me dicen, mira, ni siquiera, o sea, obviamente eh, pedimos cuatro pesos sabiendo que es difícil que nos boden Pero lo que realmente, en el fondo, lo que queremos es un estado de derecho, es decir, certeza de qué nos esperan los próximos años. O sea, les decía yo, el antecedente, ocho años, de 2010 a 2018, no se ajustó la tarifa. Ahorita ya van cinco años. Es en cómo voy a invertir en estas unidades de transporte público nueva, en cámaras y todo, si no sé, si ahorita invierto tantos pesos, no sé si eso es una inversión de este año, de los próximos 10 años o de los próximos 20. Si a mí me dicen, esto, esto te vamos a utilizar ahorita, esto te vamos a utilizar en dos años, en tres años, yo ya puedo planear. Si no puedo planear, me quedo estático y dejo que las cosas se vayan empeorando como se tengan que empeorar y voy sobreviviendo hasta el día que truene. Entonces. Ellos lo que más nos piden, cuando menos a mí lo que me han dicho es, no ni siquiera aspiramos a que nos autoricen lo que estamos pidiendo, pero sí que nos digan cómo va a estar las reglas del juego para los próximos años, cuando menos lo que les compete a ustedes, que es esta administración. Por eso mi propuesta es tres pesos antes de que se acabe el, la administración, dos años, que es lo que podemos votar por ley, en, es, progresivamente, es decir, les prometemos tres pesos siempre que ustedes cumplan con las metas de incorporar unidades nuevas eso les da certeza a todos los jugadores del mercado, a los usuarios a los transportistas y al gobierno municipal y, y en un largo plazo, y lo dijiste muy bien hay dos instrumentos que tienen que estar construidos de manera paralela y que no se, está plante, no se estaba planteando así, espero que, creo que después de este tema empiece a surgirse ya esta inquietud el PMUDED que ya se estaba trabajando desde la administración anterior y el PIMUS, el Plan de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, tiene que estar Ligado necesariamente al plan de movilidad. Se tienen que construir juntos. Porque eso nos pasó a nosotros, los vecinos de la zona sur. Yo tengo la fortuna de vivir aquí desde hace años. La zona sur creció sin planeación. Y entonces ahorita tenemos grandes manchas urbanas con vialidades súper pequeñas. Entonces colapsan. Porque no se planeó que aquí iba a haber un fraccionamiento de tantos miles de casas y todos, por ejemplo, lo que, mi, mi, mi pesar diario, y, y que esa es mi tesis de todo mi proyecto es, el guanajuatense ya no disfruta su ciudad, la sufre. Yo, por ejemplo, que paso todos los días a la avenida Santa Fe para llegar a mi trabajo en la Universidad de Santa Fe, pues esa, esa calle la hizo mi papá. Nunca se planeó como un bulevar que iba a dar salida a Guanajuato y que iba a conectar con la autopista de cuota y que iba a haber una fiscalía y que iba a haber dos de los fraccionamientos más grandes que hay en toda la ciudad, eh, Villas de Guanajuato y Manantial, y que ahorita gobierno del estado, a través de SICOM, está creando este, este circuito periférico como un remedio, porque ya las calles ahorita, pues liberar los derechos de vía, ya hay un montón de comercios y casas construidos y demás eso no puede seguir pasando, no puede seguir expandiéndose la mancha urbana sin planearse también cómo se va a mover esa gente, no solamente el tema de, de servicios públicos como basura y agua, sino también la movilidad. Entonces los dos instrumentos tienen que ir alineados, te tendrían que estar construyendo al mismo tiempo. Si aquí va a haber una calle, perdón, si aquí va a haber un fraccionamiento, ¿cómo tenemos que dejar el derecho de vía liberado? Pensando en que este fraccionamiento puede crecer 3x, pues tenemos que, desde ahorita, dejar de tierra es dedicada para que aquí haya ciclovía y haya zona peatonal y haya transporte público, transporte de carga, por ejemplo, que es otro tema fuera de las, del centro histórico, pues eh, las calles están muy dañadas porque pasan transportes muy pesados por esos, entonces siempre los parches los rompen porque son unidades de muchos, muchas toneladas. Y el pavimento no está diseñado, el concreto no está diseñado para ese nivel de carga. Entonces todo eso se tiene que planear. Estamos necesito, por eso, hablando de un modelo de ciudad. Sí, y, un, y dos modelos de ciudad, porque uno es el modelo de la ciudad patrimonio de la humanidad, que tiene que ser muy cuidada con una serie de condiciones. Y la otra es un modelo de una ciudad moderna, donde la verdad es que ahí, este... Ha tejido unido la corrupción en toda la parte de la planeación. Eh, el POD de 2010 hablaba de dos de dos anillos este, de circunvalación en la zona sur que nunca se respetaron y, y luego dieron los permisos, a, seguramente como acostumbran dar esos permisos este, poniéndose de acuerdo con los constructores para para sembrar mil casas con una salida este, espectacular de un, de un, este, eh, un, un bulevar que mide 100 metros y conecta con una calle de, de 12 metros de ancho. Y pasa lo que pasa, lógicamente. Digo, ha sucedido en, en muchas ciudades. son grandes negocios inmobiliarios hechos a base de corrupción. Pero bueno, eh, esa es otra de las partes que habrá que ver luego. Pero todo esto conecta con el problema de movilidad y evidentemente las cosas que no se planean, pues luego el arreglar eso, pues te vas a costos altísimos, Rodrigo. Sí, claro. Eh, por eso, ya hablando en esta visión amplia, yo creo que el paradigma de Guanajuato a futuro de esta construcción de modelos de ciudad tiene que ser la calidad de vida urbana. Y eso es condiciones de habitabilidad. Poner al ciudadano, al habitante, al centro de toda la planeación y de todas las políticas públicas. Cómo mejoramos la experiencia de los que viven en Guanajuato. Y eso es dar un giro, por ejemplo, a la política de atracción de turismo. Hemos diseñado un centro histórico y hemos diseñado una serie de políticas y de productos turísticos en inversión, pensando en atraer personas que vengan cada fin de semana. Y hemos puesto al ciudadano, al habitante, en un segundo plano. Y eso se tiene que revertir porque a futuro, pues ya lo estamos viendo, ¿no? El, el colapso del centro histórico, las actividades deportivas, actividades de turismo, acti las, las actividades cotidianas de la gente, todo, todo ocurre en el mismo espacio, en un espacio reducido y que aparte es patrimonio, no se puede alterar. Y que zona de conservación, no se puede alterar, se tiene que conservar y preservar y difundir. No da para todo, no da. Tenemos que priorizar ministrar diversificar y, y y una vez que se tenga eso se administra se gestiona claro sí no no no este eh, es padre haber tratado estos este este asunto porque sí nos enseña pues que eh, memo las la, las decisiones son bien complejas entonces no sí. es pues, nada más de nos sentamos y negociamos ahí un, un ratito y se acabó y y luego sí nos encontramos con el problema que no sé, que, que, que es reiterativo, de un gobierno que se dedica a estar repartiendo cosas, este, regalándole entre comillas, porque aquí nadie regala nada, alguien paga el, los platos rotos, en todo caso, este, regalar calentadores, regalar estufas, regalar quién sabe qué, dar comida, dar, cuando traes el rezago brutal, a ver, se, se andan gastando 10 millones de pesos creo en calentadores solares para benefici para beneficiar creo que a tres mil familias o algo así para comprarle el voto a tres mil familias que lo lógico no sería invertir 10 millones de pesos en movilidad para tener un para empezar un muy buen plan de movilidad con incluso con una visión internacional de algún equipo internacional de, de mucho prestigio, de, de muchas cualidades técnicas, para resolver un problema tan grave como el de Guanajuato. El problema de Guanajuato es muchísimo más grave que el de León o el de Irapuato o el de Silao, por las condiciones especialísimas que tiene. Entonces, no estaría mejor estar resolviendo los problemas a futuro, serios, que, que estamos enfrentando que andar regalando cosas y dedicándonos a poner pistas de hielo y cosas de estas, que ahorita el dato que tú das pues es hasta espeluznante, tres este, millones de pesos en una, en una pista de hielo en lugar, y, pero, pero no tenemos resuelto el problema de, de, de, de, de la disposición de derechos de, de desechos sólidos, sí, sí. por ejemplo, este, el asunto de la recolección de basura, que todo esto encaja en, en, en la cuestión de movilidad también. Sí y no, porque también es un derecho del derecho a la ciudad, el derecho humano, el derecho al ocio y al esparcimiento. Yo no estoy en contra de eso, pero no que sustituya a lo otro. Sí. Es decir, y tú lo sabes, el problema básico de economía es que las necesidades son ilimitadas y los, excusos, los recursos son escasos, no, son limitados. Y entonces, lo que yo digo es, hay que reorientar las prioridades. Y en ese reorientamiento de pero... prioridades tenemos que pasar también a una visión menos paternalista, me refiero aquí ya hablando como ciudadano, donde el gobierno no es el responsable de darme las cosas y de... O sea, a mí no me importan los... Cómo va la ciudad, a mí me importa que me resuelvan un gasto que yo tengo de mi, de mi hogar privado y, y mi interés individual está por encima del interés colectivo. Y entonces, pues por eso creamos estas situaciones donde la gente está más contenta recibiendo apoyos sociales que resolviendo los problemas de las futuras generaciones, por ejemplo. Entonces tenemos que encontrar un nuevo equilibrio. Yo lo que hablo es de un nuevo contrato social donde sin descuidar esta otra parte, al mismo tiempo tengamos la capacidad, o sea, sin, atender, sin descuidar las necesidades presentes, tengamos la capacidad de visualizar pues, el Guanajuato que queremos al futuro porque pues nosotros nos vamos a ir en, en mi caso yo vengo a una gente temporal de tres años yo me voy eh, no, el, el, la, las generaciones pasan y qué vamos a dejar a los que siguen sí. bueno, primero falta y que cuando ves que por ejemplo esto Pero de la pista de hielo ir. este esto de la pizza de hielo que el año pasado costó un millón setecientos y que este costó un millón tres millones o sea un 1.3 millones más de un año para otro y es cuando dices, oye, ese es el derecho al esparcimiento. eso es, eh, es, es, obviamente hubo un negocio ahí, un negocio de particulares que perjudica a los ciudadanos de Guanajuato, porque no se emplea, emplean esos recursos públicos en cuestiones que son comunes a todos. Cuando vemos lo que tú nos explicabas ahorita, que en las últimas cuatro ocasiones se han tardado muchos años en autorizar las nuevas tarifas, también ha sido porque los transportistas se comprometen en esas cuatro ocasiones eh, con cuatro compromisos que no han cumplido. Entonces dice uno, pues como que es un juego que de, de todos jugamos. Ah, sí, este, que se esperen, al fin que cuando lo suban lo van a subir eh, mucho. Aunque no cumplamos lo que dijimos la vez pasada, ¿cómo es posible que, que llevemos a esto que tenemos con un sistema de, de transporte si no tenemos rutas, no tenemos horarios, no, no, no, eh, no tenemos... Los ciudadanos comunes y Corrientes no saben dónde, por dónde pasan los camiones, es, eh, porque de repente los quitan. Por ejemplo, por motivo de la pandemia, desaparecieron dos rutas de Norialta que antes pasaban, que además ni las pedimos, pero sí funcionaban y ahora ya no hay. Es decir, no hay certeza, no hay seguridad. Y todos decimos, bueno, pues hay que se amuelen los, los que gastan eh, los inversores en, en transporte público, en que se esperen a ganar, porque siempre les vamos a decir que sí, aunque ellos no cumplan lo que se comprometieron la última vez. O sea, si hay un problema ahí muy serio, ta, sin sin que veamos de qué manera Guanajuato va a decir cómo no va a generar una huella de carbón para el planeta, porque no es un asunto de, de, de nosotros y de generaciones, es un asunto de supervivencia del planeta, por favor. Es algo muy grave. Yo no he visto un solo plan de los transportistas donde ellos hagan una consideración y un compromiso a largo plazo de, traspasa, de pasar de estos sistemas de transporte de combustible de gasolina, a, a otros que no generen contaminación. Es decir, no, no hay el compromiso, pero tampoco hay una exigencia de la autoridad para que lo hagan. Correcto. Por eso decimos es un, un fenómeno complejo. O sea, sí. no es de buenos y malos. No es de sí. ah, los empresarios malos que quieren ganar a costa del pueblo bueno que tiene que pagar y del gobierno eh, solidario que que se pone del lado de los del pueblo, etcétera, es mucho más complejo que eso y por favor subamos el nivel de discusión entre todos y veamos que somos todos corresponsables de lo que está ocurriendo y por tanto todos tenemos la posibilidad de intervenir para mejorar esto. Eh, Listo, claro. Regreso a la propuesta, por eso mi propuesta está condicionada al, a la renovación de unidades nuevas y estas unidades con tecnología anticontaminante, o sea sistemas de combustión que contaminan menos, que emiten menos óxido de carbono, que son todas las nuevas unidades que están generando y que hay esquemas de financiamiento tanto de las mismas agencias como inclusive hasta fondos mundiales nacionales a los que podemos acceder, pero para poder acceder a estos fondos se necesitan dos condiciones y eso también lo sabe Carlos lo sabe don Guillermo perfectamente uno, tienen que ir en alianza gobiernos locales con los transportistas. Y para que haya esta alianza tiene que haber una sola empresa, un holding, una, una, un sistema integrado y entonces entre los dos presentan un proyecto a Banobras o alguna de estas instituciones nacionales o inclusive hasta Banco Mundial para bajar fondos y tenemos que presentar un proyecto innovador, interesante, que realmente pero pues eso, estamos todavía Lejos de alcanzarlo, ¿no? O sea, mientras, por eso en mediano plazo digo, el único futuro que pueden tener los transportistas si realmente quieren ellos mejorar como, como empresarios es generar esta empresa única. No es algo que estemos descubriendo el hilo negro. Lo tiene León, lo tiene Irapuato, lo tiene Celaya, lo tiene Salamanca. Lo tienen todas las ciudades cercanas. Es la única manera en que se puede acceder a este tipo de fondos, la única manera que pueden bajar sus costos, la única manera que pueden hacer más rentables sus empresas. Y eso entramos a en un tema de regulación de las... Habría un criterio de calidad, revisar las rutas que se tienen actualmente, revisar las concesiones, quién cumple, quién no cumple, con qué unidades, qué, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso planteo que sean dos años para que se pues, hacer todo este trabajo y que antes de que se acabe la administración exista esta empresa y exista este plan. Y, y ya le pueden seguir Pues sí, muchas gracias Rodrigo por tu participación aquí en el observatorio en esta sesión pública del observatorio, como sabes, cada semana leemos la participación de los que nos están siguiendo nada más que ahora no vino Lolita y le voy a pedir a Carlos a ver si nos hace el favor de, de leer las participaciones de los que nos estuvieron siguiendo, por favor Carlos. A ver este, Van eh, Carlos Macías Tinoco. No estoy de acuerdo con la postura del regidor. Los concesionarios deben observar y respetar reglamentos antes de cualquier aumento de tarifas. Solo el ayuntamiento sirve para aplicar multas selectivas. Los concesionarios <coughs> o cumplen estrictamente o se retiran del, perdón, del gremio. Eh, esto dice el señor Carlos Macías Tinoco. Leonora Villegas, estoy de acuerdo con el síndico y por eso es urgente el plan municipal de movilidad, donde se contempla no solo el transporte público, siendo el punto medular el peatón, luego el transporte público y al final los vehículos privados. Si no se comienza ahora con la elaboración de ese plan, y resolver el problema con los concesionarios y prestadores, que son la, la mayoría. Nunca llegaremos a la ciudad de futuro que menciona el síndico. Leonora Villegas pregunta al síndico está trabajando codo a codo con la regidora Robles. Ella tiene tiempo trabajando con los concesionarios y con la sociedad civil, tiene muy claros los problemas de movilidad en algunos puntos concuerda con usted. Enrique Avilés, del Consejo Ecologista. El desarrollo urbano en el sur es un ejemplo de lo que Manuel Castells llama la urbanización salvaje. Enrique Avilés también. Para contar con proyectos viables de desarrollo urbano para construir ciudad, es totalmente indispensable la participación de los pobladores. Otra vez, Enrique, eh, los concesionarios desde hace muchos años han sido tolerados y consentidos por diversas administraciones. No cumplen con sus compromisos e igual aumentan el pasaje. Hay que ponerlos en orden. Leonora Villegas, estamos a merced del capricho y mez mezquindad de los concesionarios, así como también de la omisión y desgobierno del municipio. Rodrigo, sí estamos entre, los, entre dos protagonistas muy malos. Eh, Mario Rodríguez yebra sí, de acuerdo con lo que dice el doctor Enrique Avilés. Eh, Evelyn Waltrim, eh, además de adquirir nuevas unidades que incluyan tecnología, se tiene que ir trabajando a la brevedad en un boleto que incluya transbordos. Esos son... Los comentarios muy interesantes, todos ellos. Algunos. ¿Quieres eh, contestar algo, Rodrigo? Oh. Sí, tomé algunas notas, a ver si eh, pueden ayudar a redondear la idea. Eh, lo que comentaban acerca del reglamento, no estoy diciendo que lo viemos, al contrario, lo mencioné varias veces. El reglamento marca una vida útil, entonces las unidades cumplen con la vida útil. Están dentro de los 15 años, pero no quiere decir que sean unidades nuevas. Son unidades que tienen 8, 9, 10, 11 años. Y sobre todo, a lo mejor en el motor, pero las piezas son de las unidades que quedaron ya fuera de sí. circulación. Entonces, eso no va a ser una solución a largo plazo. Entonces, yo, mi propuesta va más allá del reglamento. O sea, el reglamento, pues eh, sabemos, los que saben de, de regulación, es un marco mínimo que se tiene que cumplir, no el máximo. Entonces, esas son las reglas del juego mínimas, pero podemos ir más allá. Entonces, es lo que yo planteo, renovar con unidades nuevas desde el año con tecnología anticontaminante. No se pueden las 210 unidades porque es inviable financieramente. Bien, pongamos metas. Yo les estoy poniendo el 10%, o sea, 20 unidades entre todos los entre todo el sistema de transporte, entre todos los concesionarios, uno puede adquirir dos, uno puede adquirir una, pero entre todos tienen que juntar 20 pero nuevos. Que, nuevos en dos años, no unos que tengan 10 años. No, no, nuevos y condicionado a esas metas en horizontes de tiempo que se tienen que negociar, ¿sabes qué? En seis meses los podemos poner en circulación 10. Ahí te utilizamos un peso más. No, en ocho meses, ahí lo utilizamos. Eso es lo que negociamos. No qué tipo de unidades. O no cuánto solamente, porque pagar más para las mismas unidades, en realidad no estamos resolviendo nada. El otro tema que me parece bien interesante es el de la tarjeta prepago. Esa es una tecnología que se necesita sí o sí, Estoy de acuerdo con el comentario, pero la condición para que podamos tener ese tipo de tecnología de prepago es un sistema de transporte integrado. Si no, es imposible implementar esa tecnología. Es una tecnología cara y, por ejemplo, lo acabo de conocer con contactos de Lagos de Moreno, lo acaban de implementar también allá. En un primer ejercicio requiere una inversión inicial fuerte porque se tienen que regalar las tarjetas a toda la gente. Y hay una escasez de, de chips fuerte en, las, en el mundo. Entonces, ahorita la inversión inicial es caro Y si no están consolidados como una sola empresa, no puede ser que cada uno tenga su propia tarjeta y su propio esquema de financiamiento y su propia administración. Tiene que haber una sola administración de todos, una sola bolsa y un solo método de pago. Y entonces así se puede invertir en tarjetas prepago, en estaciones de recarga y inclusive con tarifas diferenciadas. Pero esa tecnología, sin tener un sistema de transporte integrado, es imposible de implementar. Ah, y el último, perdón, comentario. Eh, se, se está haciendo trabajo colaborativo con la regidora. Somos 15 miembros del ayuntamiento. Cada uno está haciendo su trabajo. Yo me he reunido en un par de ocasiones, ahí lo mencioné también. Inclusive asistí a algunos de los conversatorios que hizo la regidora Robles. Y yo he estado socializando, inclusive, mi proyecto con todos. Eh, para enriquecerlo, es lo que trato de hacer aquí, enriquecerlo y, y, y buscar algo que nos funcione, que tengamos una base mínima sobre la cual podamos trabajar todos. Eh, eh, y, y adelante con la regidora Robles y con mis otros 14 compañeros, para incorporar cualquier idea que sirva para mejorar esta propuesta que yo tengo. Pero lo que me gusta es hablar de ideas y de propuestas y no de personas o de colores. Muchas gracias, eh, Rodrigo. Te que, que agradezco mucho tu participación en esta sesión del observatorio. A Carlos, por supuesto, también. Y quiero este, de pedirles a, a, a los que nos siguen, que nos sigan eh, la próxima semana y, y, que, y que colaboren con esta convocatoria que se está haciendo a nivel nacional para el día 26 de febrero. Eh, para, para hablar sobre el plan B del, eh, con el INE eh, de Guanajuato va a salir el día 26 de la glorieta del caballito que está ya en, en frente del Palacio de Gobierno en el monumento a don, al general Don Sóstenes Rocha Fernández a partir de las 11 de la mañana para que manifestemos no, nuestra... Uh, uh, posición como ciudadanos frente a estos uh, fenómenos que a todos nos interesan y nos, uh, y nos afectan. Este, muchas gracias a todos, pero, espero que nos sigan le adelante, saludo, Carlos. Les mandamos un saludo a nuestros compañeros que hoy no pudieron estar, a ver es. a, a licenciado Santibáñez que se enfermó rápido de su bronquitis, a, a nuestra compañera Carla. Carla que trae sí. COVID. Eh, María Elena, ella misma se excusó porque como pues es eh, persona interesada en este asunto del transporte público, dijo que ella no participaría en esta reunión. Eh, por, por conflicto de interés, por razones éticas. pues Así es. Entonces, este, les mandamos un saludo sobre todo a los, a los que andan enfermos. Esperamos que ya la próxima semana estén con nosotros. Pues muchas gracias este, por su participación a todos. Nos vemos el próximo sábado en punto de las 11 de la mañana. Muchas gracias. Bu muchas gracias buenos días. Hasta pronto.